Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de charlas Diálogos Urgentes sobre Derechos Humanos en Internet, organizado por Wikimedia Argentina. En esta jornada vamos a trabajar sobre la temática de desinformación y fake news. El ciclo de charlas es un ciclo que va a durar de septiembre a diciembre, y vamos a estar compartiendo estos diálogos con especialistas en diferentes temáticas vinculadas a temas que tienen que ver con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en entornos digitales, y también con referentes de la comunidad Wikimedia, que abordan estas temáticas desde sus capítulos locales. Hoy nos acompañan Martín Becerra, profesor universitario por la Universidad de Quilmes y por la Universidad de Buenos Aires, y también investigador superior del CONICET. También nos acompaña Bea Busaniche, una gran amiga de la casa, eh, presidenta de la, de la Fundación Vía Libre, eh, licenciada en Comunicación por la Universidad de Rosario, y también profesora de la Universidad de Buenos Aires. Y Natalia Aruete, muchísimas gracias por participar, ella es investigadora del CONICET, y es también investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes. Así que con esta breve presentación nos lanzamos directo a las preguntas que va a hacer Tomás, eh, que inicia este conversatorio, y esperemos que disfruten de este, de este diálogo urgente. Gracias Luli, bueno... Arrancamos por la pregunta, digamos, más general, eh, para ustedes tres, eh, digamos, ¿qué es la desinformación? Las estrategias de desinformación tienen que ver fundamentalmente con eh, generar eventos políticos alrededor de determinadas falseaciones de, de información, que pueden tener que ver con incluir información que sea falsa, descontextualizar otro tipo de desinformación, eh, o tergiversar e intimidar a otros, y eso en general tiene como propósito político el afectar a otro y al mismo tiempo generar en ese acto de bullying la, la energización de aquellos que acompañen esa, ese maltrato o esa vulneración de, de un otro. Pero, eh, pero lo que consideramos como, como fundamental en ese punto es que no tiene que ver solamente con sesgos cognitivos o con completar vacíos en la información a partir de, pre, de prejuicios, sino con pergeñar una estrategia para generar un daño a un otro. Yo quisiera agregar a, la, a esta definición algo que, que quienes venimos este, siguiendo los temas de medios de comunicación eh, lo, lo hemos visto y es casi algo de sentido común. Información falsa, noticias falsas... Eh, em, información descontextualizada ha habido siempre, históricamente, desde que se imprimió el primer pasquín en el, en el primer medio impreso. La, la diferencia que vemos hoy es que hay una masificación quizás de este fenómeno o una visualización y una apuesta sobre la, la esfera pública mucho más trascendente de la que quizás haya tenido en otros momentos históricos. Aunque esto estoy... Eh, presentándolo a modo más de hipótesis, pero en realidad noticias falsas como tales han existido siempre. Yo agregaría que, eh, digamos, en el mismo sentido, hasta los propios estándares de libertad de expresión distinguen el elemento deliberativo, digamos, de, perdón, el, el elemento deliberado eh, que tiene una pieza de desinformación o una operación de desinformación digamos, esta idea de que, de que efectivamente busca engañar al público, que busca este, hacerlo a sabiendas, digamos, de la falsedad de la operación en su conjunto, respecto de eh, piezas sueltas de, que pueden ser falsas eventualmente, o que no pueden ser del todo completas, o que pueden carecer de contexto, eh, que como decían este, Beatriz y Natalia, eh, forma parte un poco de la, de la historia misma de la comunicación humana, eh, incluso previa a la, a la industrialización de la información y de la, y de la comunicación humana. Eh, entonces yo les decía, los estándares de libertad de expresión distinguen estas dos cuestiones, e incluso hay mucha jurisprudencia, alguna muy interesante sobre libertad de expresión en la Argentina, el sistema interamericano de derechos humanos, eh, la doctrina de la real malicia, o el principio de la real malicia, está fundado precisamente en ese elemento deliberado de engaño, que si no está presente, o mejor dicho, si no se puede probar, entonces exime de responsabilidad ulterior a eh, quien emite, o publica, o difunde una pieza, a pesar de que sea falsa, pero si esa persona no es consciente de esa falsedad, si no busca realizar, digamos, una tergiversación explícita, un daño explícito, entonces este, la idea, digamos, del engaño al público no está presente, y por supuesto, cuando menciono esto de los estándares de libertad de expresión, eh, también habría que señalar que hay algunos discursos que no son discursos informativos, que son particularmente protegidos y no están alcanzados por estas generales que estamos conversando, por ejemplo, el discurso paródico, el discurso humorístico, digamos, son otros registros que, este, digamos, tienen sus propias reglas de juego, temas sobre los cuales también suele haber controversias, no solamente públicas o políticas, sino también, en algunos casos, en sede judicial. Agrego algo a lo, que, a lo que dice Martín que me parece importante, en esta distinción entre noticias falsas que tal vez tienen que ver con sesgos cognitivos y, y que no tienen que ver con la dimensión volitiva de generar un daño y las fake news, también es interesante ver en qué medida muchas veces medios apócrifos que se presentan como medios que hacen humor político o como medios satíricos, también son parte de estas formas de estrategias de generar daño, ¿no? Porque como quedan inoculados de la posibilidad de verificación, eh, y en momentos de, de mucha controversia, en campañas electorales, o en momentos donde está muy convulsionada la interacción informativa y la interacción en redes sociales, en el caso de la pandemia también ha tenido alguna de esas etapas más conflictivas, muchas veces también estos, estos medios eh, apócrifos que se autopresentan como medios satíricos, aprovechan esta, esta citación, porque efectivamente, como dice Martín, no están comprendidos dentro de ni la posibilidad de verificación, ni la posibilidad de, de responsabilización alrededor de esta, de esta operación, ¿no? Hay una cuestión, digamos, que comentaban los tres, que tiene que ver con la intencionalidad detrás de esta difusión, lo comentaba también en los conceptos de de esto de las noticias falsas, y a mí lo, lo pienso en relación también con esto de las fake news. En ese sentido, fake news y noticias falsas, ¿son conceptos distintos? ¿Son conceptos, eh, que podríamos decir, eh, parecidos o sinónimos, o no? Y también, si ¿sí hay una intencionalidad distinta en la difusión de una fake news y de una noticia falsa, si fueran, por el caso, eh, conceptos distintos. Nosotros cuando cuando todo, todo periodista o todo emisor de determinada información, cuando crea una noticia, completa vacíos, eh, expresa esquemas de pensamiento, pone historias allí, y pone una posibilidad de comprensión y definición de la realidad, que es un recorte de esta realidad. En ese recorte que se hace, uno va rellenando información y va armando un paquete, que puede ser eh, un paquete narrativo que pretende expresar al otro, y eso se va llenando de, de, de cuestiones falsas, de cuestiones no falsas, de descontextualizaciones y de sesgos, que no quiere decir los tergiversaciones para no pensarlo en términos negativos, sino que son sesgos que tienen que ver con nuestros propios recortes hay muchos autores que usan distintos términos para distinguir entre esta, estos sesgos, que no son voluntarios, que buscan generar daño, y los que, la producción de fake news, que por ahí sí busca generar un daño. Hay autores que distinguen entre noticias falsas y fake news, hay otros que distinguen entre misinformation y disinformation, pero en todos los casos, más allá de, eh, la, de los términos que se usen, la, la idea es distinguir entre ese... Ese, eh, ese completar vacíos en la información a partir de sesgos y eventuales prejuicios, y el capitalizar políticamente una determinada situación para atacar a otro, o para energizar eh, a quienes uno quiere eh, generarles una determinada idea de lo que está ocurriendo. Lo que sí me parece importante es que cuando hay una operación de fake news eh, o, de, o de misinformation, no es, no es suficiente con que haya distintos actores coordinados para generar ese daño, sino que es muy necesario que haya, por, por, por caso en redes sociales, o cualquier tipo de lector e, e interlocutor de, de este tipo de noticias, o de este tipo de fake news, que puedan eh, acoger cognitivamente y afectivamente ese tipo de, de información para garantizar su propagación. Esto es, es fundamental, son como las dos partes de una operación de fake news que, que busca un daño. Sí, como dice Natalia, eh, para que la operación funcione tiene que haber un terreno fértil, tiene que haber un, una instancia en la cual haya un sector, que es a quien está dirigido es, esta campaña, que tenga las condiciones previas como para eh, dar verosimilitud a esa noticia, que es una noticia falsa. Y eso es un proceso de larga trayectoria, digamos, eso no es un proceso que se genere con una noticia o con una campaña, eso es un trabajo en el cual además eh, inciden eh, fuertemente, digo, la, las, las personas no somos tabula raza que recibimos, y esto es, muchas de estas cuestiones se han discutido en teorías de la comunicación de larga data desde la teoría hipodérmica en adelante, no somos eh, eh, simplemente reactivos a una noticia falsa que nos va a hacer creer algo. Creemos en función de cómo autocompletamos el, la información faltante, creemos en función de las orientaciones afectivas, creemos en función del origen de eso que, que nos llega, y ahí juegan un rol central, no solo en las redes sociales, sino también todo el entramado de formación de opinión, digo, la, todas las teorías sobre la, la recepción de los mensajes, la formación de opinión, coincide en que no es solamente la, el emisor del mensaje el que incide, sino que ese mensaje llega y se adapta, se cree o no se cree, se reproduce, en función de todo un, un armazón que uno tiene hecho de posibilidades de interpretar eso, y eso se hace con... Eh, relaciones familiares, con el contexto de las personas con las que habitualmente dialogamos, en general estamos muy influidos de las 8 10 15 personas con las que habitualmente estamos en una conversación, y ese tipo de relaciones personales que son de familiares, de compañeras, compañeros de actividades, de trabajo, de estudios, nuestras, nuestros lugares de pertenencia también condicionan cuán fértil va a ser el terreno que nosotros tengamos para creer o no creer determinada eh, noticia falsa. Es decir, es un proceso con una complejidad eh, sumamente difícil de explicar y todavía más difícil de abordar en términos de pensar soluciones. Sí, a mí me gustaría, eh, a partir de lo que dice Bea, eh, diferenciar dos eh, momentos del, del proceso de producción de de noticias, de opiniones, de percepciones, eh, que son el momento obviamente de la, de la producción de noticias masivas o de contenidos masivos, eh, del, de, del momento de formación de opiniones o percepciones este, de la ciudadanía de a pie, digamos. ¿no? Eh, que como dice Bea, digamos, sobre esta segunda cuestión o sobre este segundo momento hay... Eh, una buena cantidad de, de trabajos, de evidencia y de reflexiones muy ricas eh, que tienen por lo menos un siglo, digamos, que es el siglo un poco de la historia, la, la disciplina esta, la comunicación, nace con esta preocupación, con cómo influyen, cuáles son los efectos, o sea, es, es como una historia larga, eh, como digo, muy interesante y, y con una gran cantidad de hitos y de avances y de, y de conclusiones siempre asociadas a, a la evaluación de un momento histórico, de una sociedad concreta, etcétera, ¿no? Pero, sobre el primer momento, eh, que es el momento este de, digamos, eh, se trata de campañas de información, se trata de fake news, etcétera, a mí me gustaría decir un, un, algo más que es que, eh, digamos, por ejemplo, tenemos el caso reciente en la Argentina este de, de, de Villa Azul, ¿no?, de, de, de la eh, difusión en televisión, en, en horarios con, con, una gran cantidad, con una audiencia muy alta, de este, imágenes falsas, eran imágenes que no se correspondían con lo que los conductores y conductoras eh, de la televisión decían que ocurría en un barrio de eh, la periferia de Buenos Aires, de, de Avellaneda-Quilmes. Eh, en, en este ejemplo, yo creo que es un ejemplo interesante, como tantos que hay, ¿no? Es un ejemplo porque aquí tenemos, claramente hay, hay una noticia falsa, hay un contenido que es falso, o sea, las imágenes, se, eran, creo que eran de, de, de, de protestas en Chile, o sea, no, no, no, no, se, no tenían ni, ni tiempo ni lugar relación con lo que eh, la emisora estaba diciendo. Ahí podemos preguntarnos si eso forma parte o no de una operación de desinformación, además. ¿no? Digo para distinguir, o sea, ¿hay noticias falsas? Sí. Esas noticias falsas están, eh, digamos, a, eh, sirven al propósito de una campaña de desinformación, por ejemplo, para crear inestabilidad, para señalar que el gobierno, o provincial, o municipales, o nacional, o, o como sea, digamos, eh, no tenía bajo control lo que sucedía en este barrio popular. Eso es materia, me parece, de discusión, de interpretación, de análisis. Lo que sabemos es que la noticia falsa existió, efectivamente, tanto es así que, en un gesto excepcionalísimo, en este caso la emisora de televisión sí reconoce que este, se equivocó, algo que es eh, muy inusual, eh, por parte de los medios grandes en la Argentina, de los grandes medios comerciales en la Argentina, y le adjudica la responsabilidad a un vecino que colaboraba, dicen ellos, con facilitarles imágenes y que eso. Pero eh, yo creo que esta, este ejemplo muestra a las claras, digamos, esa, esa diferencia, ¿no? Este, cuando, cuando hay desinformación, eh, y cuando hay una campaña o una operación de desinformación, interviene, por esta dimensión que mencionábamos de deliberada, de interviene también una discusión acerca, o un análisis, o una interpretación, acerca de ese carácter deliberado. No es evidente el carácter deliberado. ¿sí? Eh, uno de los principales, también, medios y grupos de comunicación en Argentina, hace no muchos años, había publicado que una ministra en funciones en aquel momento tenía cuentas en el exterior. Eso Otra tapa, gran despliegue, semanas enteras, rebote en diarios, en televisión, en eh, radios también. Bueno, digamos, incluso formaba parte ya de la agenda política, porque se instalaba como parte del chicaneo y de la discusión de partidos políticos de la élite política. Digamos, eh, ¿en qué medida? esa noticia falsa, o es el cimiento de una operación que se edifica de desinformación, es tarea, digamos, de interpretación, de debate, de disputa, digamos, no, no es siempre evidente. Seguramente, si alguien ve esto que estamos conversando, algunas personas dirán, ah, pero eso es evidente. Pero hay muchas personas a las que no le parece evidente. Yo agrego otra eh, anécdota para complementar lo que, lo que dice Martín, con lo que estoy profundamente de acuerdo, eh, pero algo que, que agregaría a eso es, cuando hay, un, hay una operación de desinformación en este sentido, hay dos elementos que hay que, que hay que considerar, que es lo que no lo hace evidente y que lo que lo, que lo pone en debate. Por un lado, la convergencia de distintos tipos de actores. Políticos y mediáticos, ¿no? Porque, digamos, acá tenemos, en el caso de Villa Azul, tenemos la coincidencia de eh, eh, trolls que han formado parte del elenco estable de los últimos cuatro años eh, y medio en las principales discusiones que hubo en, en redes sociales, tenemos medios tradicionales, tenemos medios apócrifos, y todos, y tenemos además, por supuesto, mucho aparato político abonando a, ese, a esa operación. Hay otro caso, que me parece también central, donde los medios tradicionales no solamente formaron parte del, del, de la estrategia de desinformación, no sé si participando eh, de manera pergeñada y, y voluntaria de esa estrategia, pero formaron parte, de alguna forma, pero también hay otra forma de, de, de intervenir en esa estrategia, generando un contexto comunicacional determinado. Por ejemplo, tiempo antes, cuando fue la supuesta salida indiscriminada de presos, sobre la cual también se, mostró, se montó una estrategia news muy intensa, hubo allí algo que ocurrió con los medios tradicionales, que fue un proceso de homogeneización de la información muy muy fuerte. Y un proceso dentro de estos sesgos cognitivos de los que hablamos, donde los medios tradicionales ofrecen un encuadre donde hay una responsabilización individual, casi eh, caprichosa por parte del de presidente de la Nación, de decidir que él sacaba fuera de las cárceles a presos comunes, como una cuestión este, sin más, sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de conversación, ni involucramiento de otro tipo de actores. Eso da un contexto comunicacional determinado que a, a, arma la posibilidad de que um, um, trolls, y no solamente trolls, pero además la convergencia de actores que venían de distintos sectores de la derecha local e internacional, tenga un ataque muy intenso durante los dos días siguientes contra los colectivos feministas. Un tipo de ataque que no habían podido tener ni con la red de aborto legal, ni con la red mira cómo nos ponemos. Entonces, me parece central entender que hay contextos comunicacionales y también contextos más o menos polarizantes en, la, en, la, en el diálogo político, que permitan que colectivos que en otro momento pueden no este, ser eh, atacados en estos momentos, si lo sean. Entonces, esta convergencia de actores es central, no solamente interviniendo de manera directa, sino generando un contexto comunicacional dentro del cual las operaciones de desinformación pueden tener así de Genial, Nati, gracias. En relación a esto que vos planteás, y en relación a lo que también plantearon Bea y Martín, de un, context, un momento histórico específico, un contexto puntual, un contexto comunicacional específico, eh, quizás también como para poder diferenciar en, en conceptos que en, ahora, en este momento pan, de pandemia, eh, estuvo circulando un montón el concepto de infodemia, digamos. En ese sentido, cómo ustedes relacionan, o si ustedes pueden analizar, eh, digamos, ese concepto lo pueden diferenciar de estos que ya vienen desarrollando, también en relación a un proceso histórico que, que mencionaba Bea, no es nada nuevo, digamos, eh, pero como se hizo tan, tan presente la idea de infodemia, y, y también se la separó, de, digamos, de estos conceptos más conocidos como fake news y desinformación, ¿cómo pueden ustedes definir, o cómo los definen ustedes a, a, a esa idea de infodemia, y si es parte solamente de este contexto particular, que estamos hablando de una pandemia, o si se lo puede relacionar con otros contextos históricos en los que también se, se generó esa, esa, esa, ese, ese estar masivo de la información en diferentes medios. Bueno, yo tengo mis reparos con la problematización específica de la expresión infodemia, eh, me parece que es parte de un, del, del mismo proceso, eh, que tiene, por supuesto, la característica de que llega en una coyuntura muy particular, pero el, el proceso como tal es, eh, me parece que es el mismo proceso del que estamos hablando y que lo que es divergente en este sentido es la coyuntura, la coyuntura de pandemia. Eh, yo tengo mis reparos con esta, esta calificación específica, aunque entiendo la preocupación de la Organización Mundial de la Salud, que fue la que habló públicamente y la que puso el tema sobre la escena porque es muy entendible la problemática que, que hay en el medio de una crisis sanitaria global como la que estamos atravesando, eh, y el impacto que tienen los procesos de desinformación, todo lo que, lo, que, bueno, lo que implica no tener buena información, no poder comunicar apropiadamente lo que es y cómo funciona la ciencia, porque yo creo que uno de los grandes problemas de, de esta coyuntura en la cual emerge este concepto de infodemia, tiene que ver con el, creo yo, magro entendimiento social de cómo funciona la ciencia, y de cuán importante es la construcción de consensos y de tener puntos de referencia que no sean estrictamente materia opinable. Digo, hay elementos que son materia opinable, por supuesto, y hay elementos que son datos consensuados en los cuales tenés formas de validarlo científicamente. Me parece que el, el, uno de los grandes problemas de este proceso, y voy a mencionar una palabra que, es que está dando vueltas y que todavía no hemos mencionado, que es el, los procesos de posverdad, esta construcción de posverdad, que es esta otra palabra que nos está faltando en el acuar de, de esta conversación por ahora, pero en estos procesos de posverdad, me parece que lo que se está rompiendo es la posibilidad de construir algún tipo de consenso sobre qué es verdad y qué no lo es, o qué es materia opinable y qué no lo es, o qué está fundado en datos y qué no lo es. Yo temo que el concepto de infodemia nos lleve a tratar de tomar medidas extraordinarias que puedan tener un impacto muy negativo en términos regulatorios. Así que hago mi primera salvedad ahí eh, de que esta cuestión de la infodemia es un elemento más en este proceso de posverdad en el que estamos inmersos. Eh, a mí me gustaría decir que efectivamente el, el concepto es ambiguo, eh, digamos, tal y como lo plantea la, la Organización Mundial de la Salud, eh, refiere un poco a la, a, la, a la epidemia de rumores, ¿no? Este, digamos, si refiere a epidemia de rumores, si ese fuera, digamos, eh, el significado de la expresión, eh, efectivamente... Eh, hay motivos para preocuparse en el marco de una pandemia por el alcance que la, que la propia definición de pandemia tiene, digamos, eh, con cualquier enfermedad sería también preocupante, pero eh, la masividad de la pandemia, su alcance global, etcétera, la convierten en, en, en, en, en digamos, en un elemento de preocupación añadido. Como digamos, este, ha sucedido en la historia de las enfermedades y de la medicina? y de las ciencias de la salud, mejor dicho, desde hace muchas décadas, con eh, solo que, digamos, eh, en muchos casos, eh, con, con contornos geográficos o, o, o de grupos involucrados, más reducidos que en una pandemia. Eh, digamos, pero eh, con la cuestión del ébola en África, eh, o sea, ha habido antecedentes interesantes. En la Argentina mismo, eh, la hay un estudio precioso de Emilio de Ípola, de los años 80, sobre la crotoxina, sobre el tema del rumor, la salud, la crotoxina, el que, sup que supuestamente curaba el cáncer, había movilizaciones en Plaza de Mayo, hubo sobre este tema, intervenciones de partidos políticos, quiero decir, uno tiende a relativizar, con el paso del tiempo, aquellas cuestiones que fueron muy candentes en otro momento histórico, y a entronizar el presente como si fuera este, la, la, la única fuente de, de, de preocupación o de ocupación, pero, pero uno encuentra, ciertamente, ejemplos de rumores que afectan a la salud pública. Y ahí hay un tema que probablemente sea interesante debatir, digamos, que es un tema de si hay límites o no en la propagación de rumores cuando afectan efectivamente la salud pública o la salud de personas. Ahí yo creo que estamos en un debate, o, o podríamos eh, plantear un debate que es un debate que no tiene resuelta, digamos, la disciplina que se ocupa de libertad de expresión, eh, funcionamiento o regulación de medios de comunicación, eso no está resuelto, no hay, ahí, no hay, en eso no hay un consenso definido. Eh, también creo que eh, esta palabra, este término de infodemia, se ha usado mucho en el marco de, de, del COVID, o de, este último, de estos últimos nueve meses, digamos, se ha usado mucho en muchos países, para darle para, con otra connotación, ¿no? que es la connotación de la sobrecarga de información. Y simplemente lo que quería es marcar una distinción precisa entre la difusión de rumores que pueden afectar la salud y que no están basados en evidencia científica, eso es una cosa, otra cosa es la saturación de información, eh, que es muy, es, es otro, otro universo completamente diferente, digamos, que. Que, que podemos abordarlo también, pero es otro punto totalmente distinto, eh, que puede provocar estrés, que puede provocar angustia, que puede provocar decisiones equivocadas, tanto a nivel personal como a niveles grupales, sí, pero no, eso no es infodemia, o por lo menos deberíamos distinguir de qué estamos hablando cuando hablamos de infodemia. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La cuestión de las redes sociales es algo que medio que estuvo revoloteando en algunas de las respuestas que venían comentando los tres, puntualmente nadie había, había hablado de las redes sociales y la propagación. En ese sentido, yo quería preguntar eh, si es solo la propagación, o sea, ¿cómo influyen las redes sociales en todo este contexto de la desinformación? Yo no soy partidaria de hacer distinciones taxativas entre lo que pasa en redes sociales y lo que pasa fuera de redes sociales en términos comunicacionales. Creo que son ámbitos que convergen permanentemente, y además son escenarios habitados por todos estos actores. Eh, actores políticos, actores mediáticos, actores sociales, y todos estos espacios con reglas distintas y dinámicas distintas son habitados, y son en todos estos espacios donde estos mismos actores están disputando una agenda, están disputando determinados marcos interpretativos de, de las situaciones, y donde en ese, en ese escenario también pueden eh, apostarse a estrategias de campañas negativas, entre ellas, estrategias de fake news. Eh, la diferencia que tienen las redes sociales en este tipo de estrategias comunicacionales, eh, es que tienen una dinámica de, de circulación de esta información distinta, más veloz, eh, más, tal vez, fragmentada y personalizada, donde hay reglas eh, y políticas de las plataformas que hacen circular la información de manera determinada, y donde, en muchas ocasiones, los, las jerarquías y la concentración de la información es aún mayor de lo que uno espera en el caso de los medios tradicionales o, o, o de, los, de la lógica más broadcasting de, de información y, y difusión. Eh, entonces, esa lógica, esa distribución personalizada y segregada de la información no es un dato menor, por supuesto, hace a cómo se consume y cómo se termina de confirmar, completar la información y asegurar estas, estas propagaciones, eh, y, y otro elemento importante, que me parece, de, distintivo de las, de las redes sociales, es que, no de manera excluyente, pero que se, se, la circulación de información y las reacciones en redes sociales está dada muy fuertemente por una dimensión afectiva y emocional en la relación con, la, con los contenidos, eh, y digo no excluyentemente porque también con los medios tradicionales uno tiene una relación emocional con los contenidos, lo que ocurre es que en el caso de las redes sociales, todas las reacciones que nosotros vamos teniendo a partir de cuánto nos interpelan emocionalmente, los, los contenidos o cualquier tipo de mensaje, va dejando huellas, y esas huellas que va dejando, además, entre otras cosas, también contribuye al armado de la red y de la determinada circulación de esa, de esa información. Creo en ese sentido que es un espacio que es ciertamente estudiado y sondeado por aquellos actores que quieren, este, tener efectos políticos en ese espacio, de la misma forma que también otros actores quieren tener efectos políticos eh, en otros espacios comunicacionales, por supuesto no es que los medios no, no lo tienen, los medios tradicionales. Eh, son reglas de juego distintos y son, se hacen sobre ellos estudios distintos para ver cómo se interviene. Sí, eh, agrego algo, en, estoy de acuerdo con lo que decía Natalia. En las redes lo que está pasando es que todo el tiempo se está tratando de mantener la atención, porque lo, lo único que es escaso en la red es la capacidad de, de mantenerte ahí, de estar prestando atención y demás. Y ese es el bien en el cual las redes operan, en tratar de que permanezcamos en ese, en ese espacio más tiempo, y evidentemente han encontrado algún indicador de que los mecanismos de enojo, de, de, de furia, de ira y de odio son los que mejor funcionan para mantener el engagement en estas plataformas. Eh, dicho esto, eh, otra de las características que muestran estos, estos procesos es que es muy difícil que alguien cambie de opinión. Una de las cosas que está, que, que está bastante documentada es que los procesos de desinformación no te llevan a cambiar radicalmente tu opinión cuando vos ya tenés una opinión formada, o tenés una cosmovisión que va en, en un sentido, eh, sino que lo, que lo que hacen es reforzar lo que ya tenés, es decir, fidelizan a esas audiencias. Esto que vea plantea como engagement en realidad tiene que ver con cuánto involucramiento tenemos y cuánto interactuamos con esa información, y es un, es un término interesante, porque eh, en algún sentido sería como la contracara de la incidentalización en la relación que tenemos con la información, ¿no? O sea, cuando nosotros reaccionamos es porque nos estamos involucrando, estamos interactuando, estamos de alguna forma participando de esa noticia, porque en las redes sociales se nota mucho cómo entre eh, emisor e interlocutor co-construimos una determinada información y armamos entre todos una red. En ese punto, eh, eh, cabe insistir en lo, lo importante de la dimensión emocional, que ¿no? eh, en alguna medida también eh, se relaciona con la idea de posverdad, que ha sido bastante bastareada como término, ¿no? pero que tiene que ver con en qué medida la dimensión emocional abona a la construcción noticiosa o a la construcción comunicacional más amplia. Eh, y, y me detengo puntualmente en la, en la idea de las fake news, y quiero referirme a un ejemplo de un estudio reciente eh, sobre, sobre fact-checking, donde lo que pudimos ver es que, eh, tal vez, fake news o cualquier otro tipo de campaña negativa que confirmaba creencias previas y activaba emocionalmente a los interlocutores de esas de esas creencias o de esos eventos relatados en la fake news, los activaba más a interactuar y a compartir esa información que cuando se verificaba y se desmentía esa información. Entonces, ahí está muy claro cómo lo que nos lleva a interactuar con la información es la dimensión emocional más que la búsqueda de una verdad. E insisto, no tiene que ver con verificar una información o con atributos propios del evento, sino con cómo interactuamos y cómo esos eventos nos entusiasman o nos entristecen y nos desenganchan. Entonces el entusiasmo es algo que nos lleva a querer compartir información, algo que nos lastima o nos entristece, en realidad lo que está buscando, y ahí también la estrategia de Fake News, lo que está buscando es que nos corramos de la escena, nos corramos de la discusión y, y el, el objetivo último de una estrategia de desinformación es barrer la, la, el escenario de contenido, y que solo quede habitado por aquellos que nos están demostrando que tienen el poder de cooptar la palabra. ¿no? En primer lugar, eh, me gustaría señalar que eh, algo que, que está dicho, eh, lo, lo hemos dicho en los minutos previos, en las respuestas previas de alguna manera, que es que, Obviamente la socialización eh, no, no, no termina en, eh, la socialización no termina en las redes sociales, y las redes sociales no son las redes sociales digitales únicamente, eh, digamos. Entonces, eh, digamos, con, con estas dos cuestiones lo que me gustaría destacar es de qué manera lo que llamamos vulgarmente o coloquialmente redes sociales, para referirnos a plataformas digitales, a entornos digitales, digamos, concretos, interactúan con formas de socialización de muy variado tipo, según muy distintas experiencias y tradiciones, y muy distintas combinaciones de presentes posibles. ¿Eh? O sea, eso. Creo que es una cuestión, de nuevo, para la, para la que nosotros, por suerte, estamos equipados con una mochila eh, de, de, de estudios de larga data, eh, que yo creo que reclaman sus fueros en eh, la dinámica de conformación de opiniones, percepciones, en el presente. La segunda cuestión es eh, también algo que eh, muchas veces vemos, presentado dicotómicamente, y yo entiendo, digamos, la, la, la funcionalidad, vamos a decirle, sintetizadora o esquematizadora, simplificadora, digamos, que, que puede a veces, eh, pero que es la cuestión de que en las redes sociales digitales, en las plataformas digitales, están los medios de comunicación, o sea, no hay tal dicotomía, no es los medios y las redes, porque, la digamos, los temas de conversación que nosotros tenemos en, la, en algunas de las plataformas digitales son temas de conversación cuyas usinas de producción son empresas llamadas medios de comunicación. Por supuesto, eso no ocurre en el 100% de los casos, y mucho menos podríamos decir cómo se propaga en el 100% de los casos. Pero son la fuente, la creación, incluso, paradójicamente, cuando el tema de conversación es que un medio llevó a su home, por ejemplo, o a, su, a un programa de radio, la forma en que se viralizó en las redes, el furor en las redes, de tal contenido, que en realidad es, probablemente el furor en algunos espacios, o nanoespacios, de alguna de las redes. Y la tercera cuestión, también que a veces se plantean en términos, creo yo, que demandan una mirada más, más, de mayor profundidad de investigación, es que las redes sociales digitales, las plataformas digitales, son muy distintas entre sí, las interacciones que se desarrollan en su seno son muy diferentes entre sí, el tipo de vínculo, el tipo de, de, de flujos de información, la lógica de reproducción de esa información es diferente, o de, de información o de contenido, ¿no? es muy diferente entre sí, y además... Nuestros roles suelen cambiar, según la plataforma, porque intuitivamente percibimos que las costumbres de esas, que ya sé que no son costumbres, digamos, que, que nacen este, genuinamente de los usuarios, o sea, otro debate sería de qué manera la programación de Facebook incentiva o de YouTube incentiva, etcétera, ¿no? Pero dejando de lado de que ninguno de nuestros comportamientos es natural, ni, ni adentro de Facebook, ni afuera de Facebook, ni en el mercado, ni en el colectivo, no dejando de lado eso, lo que quiero decir es, nosotros tampoco somos los mismos cuando estamos en el colectivo que cuando estamos en el laburo, que cuando estamos en la universidad, cuando estamos en la cancha, cuando estamos en el Teatro Colón, y tampoco somos los mismos cuando estamos en Instagram que cuando estamos en Facebook, que cuando estamos en Twitter, que cuando estamos en YouTube. Entonces me parece que eso también demanda un poco más de, eh, de estudios comparados, de, de evidencia, eh, y que en buena hora complejizan una cuestión que nunca fue simple, que no fue simple hace un siglo, y que sigue sin ser simple ahora. Que coincido, es que no hay una dicotomía entre redes sociales y medios de comunicación, que están imbricados, pero aparte, no solo están imbricados, sino que además, en muchos casos, lo que sucede en las redes sociales les sirve a los medios de comunicación para sostener también parte de su discurso y de su agenda y de su línea editorial. Entonces, ahí hay un refuerzo mutuo en lo cual, por ejemplo, que un tema eh, pase a ser trending topic en Twitter, eh, habilita que un medio de comunicación diga la gente está diciendo tal cosa, o la gente está pensando tal cosa, en un refuerzo a esta entelequia que es la gente, digamos que los medios de comunicación tan eh, tanto han usado y abusado de este, de este concepto de la gente. Pero hoy día las redes sociales también nos habilitan a mostrar algo que hipotéticamente refleja el pensamiento de la, la, el ciudadano o la ciudadana de a pie, y que en realidad está fogoneado también por los, eh, los distintos movimientos que se dan en las redes sociales. Eh, ahí me parece que hay, hay ciertos procesos de legitimación del discurso que, que, que promueven, o de las agendas que promueven, o de las líneas editoriales que promueven ciertos medios, en los cuales queda muy claro esto que bien decía Martín: que no hay una dicotomía, y no es los medios. Todas las redes, sino que hay un, un trabajo conjunto en el cual el, las, las redes mu exponen lo que sucede en los medios. Hoy es muy difícil ver un programa de televisión con cierta audiencia que no tenga su correlato en las redes sociales. Pensando, por ejemplo, en las narraciones de los que, que hacen la narración en vivo de lo que está sucediendo en la televisión, o esta, este, este doble juego de, bueno, participar de la conversación con el hashtag, y, y, y cómo se va haciendo este, este doble juego de diálogo permanente, pero lo que me parece que queda como muy claro es esta idea de posicionar lo que eventualmente puede ser eh, visibilizado como trending topic, o como una cantidad de menciones de un determinado hashtag, como la opinión o la participación de la gente, cuando si uno va a mirar números duros, bueno, muy probablemente sea un grupo muy pequeño pero muy activo. Que, y acá me parece, y ya con esto quiero, quiero traer otro tema que me parece importante, eh, y es que tiene que ver con cómo se, se generan grupos de mucho ruido eh, que dan una idea de una visión mayoritaria que no es tal. Eh, cuando uno miraba, por ejemplo, los hashtags, por ejemplo, eh, volviendo al tema de la pandemia y la situación de la cuarentena y demás, uno ve cómo algunas encuestas hechas por consultoras de opinión tradicionales, digamos, dan eh, altos niveles de apoyo social a las medidas de eh, aislamiento, pero si uno mira lo que sucede en las redes sociales, parece que las medidas de aislamiento no tuvieran ningún apoyo, eh, o que tuvieran muy malo apoyo, o que ya... La, la, las medidas de aislamiento las fueron, digamos, esa, esa es la idea que, con la que uno se queda muchas veces cuando ve lo que pasa solo en las redes sociales y no tiene otras eh, análisis de opinión pública que permitan dialogar con eso que es lo, lo que emerge en las redes sociales. Bueno, lo que vemos ahí son grupos muy ruidosos con una capacidad de instalar un tema y que son sistemáticamente legitimados como la opinión de la gente en los medios de comunicación. Hay algo que agregaría a lo que, a lo que dice Bea y Martín, eh, coincido plenamente con, con que eh, esa dicotomía es muy poco productiva para reflexionar alrededor de una dimensión más comprensiva, ¿no? eh, Mediática y comunicacional. Eh, creo que son espacios de todas formas que, eh, puestos a tener una, un estudio más comparado, de ver cómo funcionan lógicas en un lado y el otro, esta diferencia en las formas de interacción, y además de quienes habitan distintas plataformas, eh, también nos llevan a pensar qué nivel y cuáles son los aspectos y los temas que tienen determinadas visibilidades en distintos espacios virtuales. No, no es lo mismo los temas que logran tener visibilidad en eh, Facebook, que los que tienen eh, visibilidad en Twitter, que los que tienen visibilidad en Instagram u otra, u otra plataforma, y no solamente por quienes las habitan, sino por la, estas reglas algorítmicas que eh, dan mayor o menor visibilidad a ciertas cuestiones. En ese punto lo que diría es, no solamente las redes sociales donde están estos intensos, que tienen mucha capacidad de instalar agenda, son insumo de los medios tradicionales y se retroalimentan, sino que también en algunos casos hay determinados espacios, eh, hay determinados espacios virtuales, donde los medios, muy estratégicamente, tratan de disputar una agenda de una manera distinta a la que disputan cuando están hablando, pensando en, este, en un punto a masa, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que tienen muy claras los, los medios tradicionales es que la forma de eh, relacionarse con sus interlocutores en redes sociales es distinta, es personalizada, es segregada, y esa distribución de la información les, los, lleva a, eh, los lleva a consolidar muchas veces, y a reforzar, y a poner más intensivo determinadas eh, líneas editoriales en pos de esta interacción que tengan este engagement al que se refería Bea. Entonces una pregunta que me parece queda latente es, ¿en qué medida esta búsqueda de engagement, y en qué medida también el factor métrico como factor de medida este, al minuto, de qué es lo que se está leyendo, con qué nivel de intensidad, con qué nivel de permanencia, etcétera, no es una suerte de factor que se volvió interno a las propias decisiones de, noticiabil de criterios de noticiabilidad que tienen periodistas y editores, a la hora de ver cómo se titula, qué, qué elementos se ponen dentro, ¿no? cuánto se tuerce o se deja de torcer determinada eh, línea editorial, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones están en este momento muy imbricadas, y se están retroalimentando unas a otras, y están haciendo cambiar la forma de comunicar y de co-construir un determinado marco interpretativo alrededor de los eventos políticos. ¿Qué estrategias creen ustedes, o pueden retomar ustedes, que, que son interesantes, que tienen un efecto, o que pueden tener un impacto en, en, pens en pensar más democráticamente el acceso a la información? De forma crítica, ¿no? Obviamente. Yo creo que es parte, lo que, lo que preguntas es, es parte de, digamos, preguntas que son también de larga data, perdón, como, como la persona largamente más anciana de, de la reunión me corresponde, eh, un poco desnaturalizar eh, el reinado del presente, pero eh, con distintas generaciones de tecnologías, eh, digamos, es algo que también se preguntaban en el siglo XVIII en relación al libro, o al, a, lo, a la incipiente masificación que tenía la industria periodística en, en países donde ya existía maduración de esos mercados, eh, que se preguntaban en el siglo XIX y XX, que la película El ciudadano de Orson Welles es parte, digamos, de, de, de esas preocupaciones, es una manifestación artística de algunas de esas preocupaciones, eh, y que valen para el presente. Y la respuesta es una respuesta insatisfactoria para quien busca, eh, digamos, una receta que resuelva problemas complejísimos, históricos, estructurales, porque la respuesta es que no hay un exorcismo general para, eh, digamos, de, desandar toda pieza de información, toda operación de desinformación, toda eventual intención de manipulación, o sea, no existe eso, digamos, porque, porque lo ha habido siempre en la historia humana. Lo que sí ha habido también siempre en la historia humana son ejercicios, que son pacientes, que son laboriosos, que no se hace un día para el otro, que son pedagógicos, además, que son políticos en el sentido, por supuesto, virtuoso, más virtuoso de la expresión, en el sentido de, que de, de, de hacer sentido común con otras personas, y dar debates, y plantear argumentos, eh, y sostenerlos, que tiene que ver con cómo, por ejemplo, sostener o construir legitimidad a lo largo del tiempo, lo que institucionaliza la legitimidad, porque, digamos, eh, digamos, en un sentido literal, el concepto mismo de institución eh, refiere a prácticas que se sedimentan a lo largo del tiempo. Entonces, si hay una práctica de construcción de legitimidad a lo largo del tiempo que procura eh, legitima, digamos que, perdón, que procura eh, dar debates, argumentar, eh, poner en cuestión. Eh, es, en la medida en que eso se institucionaliza, contribuye a que el espacio de la discusión pública, de la conversación pública, sea mejor o sea menos peor. ¿Cómo se hace eso? Pues no se hace únicamente desde, eh, aunque, aunque requiere, va de suyo que lo requiere, eh, no se hace únicamente desde eh, la voluntad o el voluntarismo individual, se hace también demandando políticas públicas, políticas públicas, que permitan que perspectivas distintas tengan voz y tengan eh, espacio para dar a conocer su expresión, para que los ejercicios de síntesis, eh, para que los ejercicios de democracia se puedan realizar. Las instituciones están, pero el tema es que necesitamos relegitimar la capacidad de construir consensos basados en evidencia eh, como un elemento central para la construcción de una sociedad donde el debate público no sea sistemáticamente enchastrado en el fango de la desinformación. La pandemia y sobre todo la postpandemia va a poner de manifiesto múltiples inequidades. Eh, las inequidades son sociales, eh, son este, genéricas, eh, bueno, económicas y políticas, pero en el escenario en el, en el mediático esas inequidades van a verse muy, muy, muy claramente, y entre esas inequidades hay un aspecto que hace a esta responsabilidad periodística al momento de informar, y que no tiene que ver ni con la agencia, ni con la voluntad de hacer periodismo responsable, por lo menos no de manera excluyente. Esa es una dimensión que no podemos dejar de observar, que no podemos dejar de poner en la mesa de discusión y en la mesa de resistencias políticas y sociales al momento de pretender una mayor democratización en las comunicaciones. Porque no es que un periodista pueda tener ganas o dejar de tenerlas de, de, de confirmar una, una, una noticia cuando ni siquiera tiene momento de desconexión. O sea, no, no, estamos, estamos trabajando 24-7, sin este, derecho a la desconexión. En ese marco, eh, la exigencia de responsabilidad a la hora de chequear información, no puede ser una exigencia individual, sino que tiene que ser una exigencia eh, institucional, política y además social. ¿No? o sea, no, no solamente dejar desamparado al periodista, porque si no, si caemos en, en responsabilizaciones individuales, caemos en soluciones, en términos genéricos, punitivas, o sea, quiero usar eh, punitivas en, en, en términos muy genéricos, ¿no? Eh, punitivas de responsabilización individual, esto sin, se, eh, por fuera de las operaciones políticas que son denostables, pero me parece que en términos de cómo circula la información y de la homogeneidad que se da en los medios de comunicación, que es terriblemente nociva para el derecho a informarnos, eh, requerimos eh, tener una exigencia más global y comprensiva y no tan individual en términos de responsabilización. Les queremos agradecer un montón por, por participar, la verdad que es súper interesante y, y súper urgente este diálogo para, para volver hacia el título de, lo, de, de la charla, creemos que son espacios súper necesarios para democratizar el debate y aprovechando que desde Wikimedia Argentina tenemos varios programas, creemos que esto es un insumo súper necesario para, para aportar en un montón de territorios no digitales y digitales.